Hace dos años a ellos se le entregaron documentos y ahora están a la espera de un juicio. Vamos con Yoneke Ramírez para más detalles de estos casos. Yoneke, cuéntanos. Dice Gloria, amables televidentes, buenas tardes. Se trata de migrantes cubanos y también de otras nacionalidades. Suman, suman miles, en muchos casos como los de estos jóvenes que veremos a continuación, no han tenido otra alternativa que defender sus solicitudes de asilo político. Ahora otro abogado del sur de Florida se suma a las apelaciones que buscan definición en este caso. Cuando crucé no tenía idea, la verdad, que me iban a poner un estatuto, así que me iba como que dejar en un limbo. ¿no? Diría que somos los más, los que tenemos I-220A y no tenemos la residencia que los que la tienen. Las experiencias de Joisset y Libán llegando a la frontera de Estados Unidos fueron distintas. Más de un año después tienen un dilema en común. Cubanos ambos no pueden ajustar su condición migratoria en Estados Unidos porque fueron liberados con una forma I-220A. Me preocupa el tiempo de pasar... ...dos, tres, cuatro años y estar sin papeles acá... ...estar como todo el tiempo nervioso... ...me siento como que sea, como con miedo y en algún momento me podría ajustar... ...de qué forma me podría ajustar... ...la ley cambiará a mi favor, a favor de muchos cubanos que estamos en esto mismo... Hasta la fecha, el gobierno federal no ha revelado la cantidad exacta... ...de migrantes admitidos en la nación con este documento... ...pero chats organizados en las redes sociales... ...dan cuenta de miles como este, con más de 8.000 mil participantes... Desde julio 2021... No hay una decisión de parte de la Junta Administrativa de Apelaciones. En el sur de Florida, el abogado Eduardo Soto ha presentado la demanda más reciente en el asunto. Se suma a varias ya existentes que exigen a la Junta de Apelación de Migración, la entidad de responsable de interpretar y aplicar las leyes de migración, que defina si reconoce o no un documento I-220A como parol. Estamos hablando de los que han o sea, salido con el I-220A, los que han salido bajo palabra pero sin ningún otro... Documentos y los que han sido dado fianza, pero por AISH, no por un juez de inmigración. Una decisión judicial previa había reconocido la I-220A como una entrada legal al país o parol, pero solo entre enero de 2017 y enero de 2021. Se limitó a quién había aplicado y quién había sido negado. Eso es como el desayuno de cada día, a ver si hay alguna noticia nueva. Pues me gustaría que tomaran en cuenta, porque somos muchos jóvenes dispuestos a a venir adelante en este país, a aportar cosas nuevas. Bien, durante este lunes nos hemos comunicado con varios abogados entendidos en este asunto. Todos coinciden en que la Junta de Apelaciones sobre Inmigración deberá tener un pronunciamiento, deberá tomar una decisión próximamente. La pregunta es, ¿cuándo? En vivo, y Ramírez, adelante, Noticiero Telemundo 51.